los seres humanos construimos el conocimiento atendiendo a la naturaleza de nuestro espíritu, de nuestra forma particular de ver y sentir el mundo. Esta experiencia viene marcada por nuestras capacidades, emociones, actitudes y habilidades comunicativas de interacción con nuestra propia persona y con el entorno. De esta manera vamos creando redes educomunicativas conectando lo que hemos llamado espíritus de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, tenemos el espíritu científico o empírico, cuyo interés radica en el conocimiento del mundo exterior y nuestra interacción con él a través de la observación y la experimentación práctica. Por el contrario, el espíritu humanista o intelectual se centra en el conocimiento teórico que brinda el mundo de las ideas. Su fuerte es la memorización literal y la reflexión profunda del mundo exterior e interior del ser humano. El espíritu deportista o corporal adquiere el conocimiento a través de la experiencia empírica consigo mismo y el afán de superación. Busca la salud y el equilibrio por medio de la actividad física individual o en equipo. Por último, tenemos el espíritu artístico o creativo, centrado en la experimentación y comunicación emocional e intelectual. Trata de conectar el mundo interior con el exterior ...a través de la experiencia sensorial y motora en redes interdisciplinares colectivas. Todos los seres humanos tenemos una porción de cada uno de estos espíritus... ...así como la dominancia de uno de ellos. ¿Con cuál te identificas más? Puedes profundizar en sus características y acceder a los retos... ...que has de desarrollar según el espíritu comunicativo que sientas más cercano... ...en el enlace señalado más abajo... Este ejercicio tan solo pretende remarcar la gran diversidad común que somos, algo de vital importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje continuo y de la educomunicación.